Lo admito, soy joven y tonto o estupideces, a veces parezco loco Que si fumo, tomo o me drogo, que les importa? mi cuerpo, por cierto, su hijo también le jala poco Mis horas más de porciones que yo ni no inventé Si supiera quién soy y lo que sé hacer Su hija mejor hombre no podía tener Pero bueno, cada quien ya nada se le puede hacer Así es mi vida y no me sirve de Con los años los ha habido lo controlar, sobrellevar Pocos han comprado en mi potencia Los que no me apoyen, en la boca, ves doy una No los necesito ni los necesitaré Falsos amigos detendidos voy a tener Pero recuerden que valen no con que que siempre conviene Déjame gritar y borrar esta tormenta mental. Yeah, yeah Perdido en esta oscuridad sin fin, flotando, observando que es aquí, nada tiene sentido Solo luego planetas que nacen y se suman mi cabeza se comienza a comprimir Todo es igual, no te hablas no tengo la sensación que algo bueno vaya a pasar Solo se que ha parecido un momento, otro como puedo dominar Este sentimiento su contorno, remarca una especie de cadena Que sujeta a mi algo la cita no sé cómo, pero la sostiene el fuego se quema lentamente, se puede contener Este impulso de querer que tus gritos se concentren Tengo la respuesta, pero no sé si la tenga para siempre Estoy en un colapso de mis pensamientos más Déjame gritar y borrar esta tormenta mental Quítame todo lo que me pueda asustar Muéstrame